Bienvenidas y bienvenidos al curso de iniciación a la programación en Scratch. En esta oportunidad vamos a ver cómo hacer que los objetos salten controlando el movimiento con el teclado. Vamos a, a cambiar el personaje. Vamos a elegir dos disfraces. Vamos a achicarlo un poco. Y vamos a elegir otro fondo. En este caso, la ciudad. Bien, vamos a ubicar nuestro personaje por aquí abajo. Y vamos a indicarle que siempre aparezca en esa posición. Bien, lo primero que vamos a hacer es darle una posición fija de inicio a este personaje. Para ello vamos a eventos y vamos a decir que al presionar bandera siempre aparezca en esa posición. También vamos a indicarle que siempre mire hacia la derecha. Apuntar en dirección 90. Esto ya habíamos visto cómo realizarlo en los videos anteriores. Bien, vamos a ver ahora cómo hacemos que el personaje salte. Si el objeto va a estar fijo en una posición, podemos utilizar la opción deslizar. Entonces, podemos decir, cuando pres al presionar la tecla espacio, deslizar en un segundo... Hacia 13. Cambiamos sí, obviamente, porque va a saltar hacia arriba. Y luego se desliza hacia la posición donde estaba. Vamos a probar. Vemos como solo con presionar la barra espaciadora... Nuestro objeto salta verticalmente y baja. ¿Pero qué pasa si nosotros movemos el objeto a otra posición y hacemos lo mismo? Vamos a ver que el objeto tiende a ir hacia las coordenadas prefijadas. Es decir, esta opción es muy sencilla, es muy rápida de implementar, pero sirve solo si el objeto va a estar en un, en un lugar fijo, en un, una posición de X fija. Si el objeto se va a desplazar por el escenario ya no nos sirve ¿Cómo podemos hacer entonces para que el objeto salte sin importar el lugar donde esté muy sencillo vamos a eliminar la opción las opciones de deslizar y vamos a ir a la opción cambiar y es decir la opción x va a estar fija y vamos a cambiar y por un número por 60 por ejemplo vamos a decirle que espere 0,2 segundos arriba y vamos a decirle de nuevo que cambie i por menos 60 de esta forma va a volver a su posición de origen vamos a probarlo bien ahí vemos como tenemos un salto Si ponemos el objeto en otro lugar, va a saltar verticalmente, no importa el lugar donde lo pongamos. Ven que no importa el lugar donde esté el objeto, siempre va a ser el mismo movimiento, va a saltar. Se va. Voy a agrandar un poco el, el, vamos a ponerle 80 y vamos a ponerle menos 80. Menos 80, a ver... Quizá también podemos detenerlo un poco más. Si podemos ponerle 0,5 segundos. A ver. No, se suspende mucho en el... En el, en el vamos a bajarlo en 0,2. 0,3. Bien. 0,3 queda bien. De esta forma vimos cómo hacer un salto eh, sencillo vertical. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos que nuestro objeto... Salte hacia adelante, por ejemplo. Bueno, en esa ocasión tenemos que cambiar, agregarle eh, un movimiento de X, es decir, no solo va a saltar hacia arriba, sino que se va a desplazar hacia adelante. Entonces, vamos a cambiar X por 30, por ejemplo. Y para abajo también vamos a cambiar X por 30. Entonces, va a ser un movimiento, un salto bastante largo. Vamos a probar, y ahí vemos cómo el personaje salta hacia adelante. Bien, vamos a ponerle... Rebotar si toca el borde. Pero acá lo que nos pasa es que no vuelve hacia atrás. ¿Cómo podemos hacer para que vuelva hacia atrás? Bueno. Acá podemos agregarle una condición. Vamos a duplicar esto y lo vamos a pegar acá abajo. Vamos a agregarle signo negativo al 30, cosa que corra para el, para el otro lado. Es decir, si le ponemos signo negativo a X, va a ir hacia atrás. Y la condición es... La posición del sprite, no le habíamos puesto nombre a nuestro personaje. Eso es un, una mala práctica. No olviden, siempre hay que ponerle nombre. Vamos a ponerle un nombre. Pablo. Sí, la posición de, sí el sentido de Pablo, la dirección de Pablo es igual. A 90, es decir, si va hacia la derecha, el loop, el bucle, o sea, salta para adelante. Si no, va a saltar para atrás. Vamos a probarlo. Vemos cómo va saltando hacia adelante. Y si la, la dirección de Pablo mira para el otro lado, salta hacia atrás. No sé si se entendió lo que hice, pero bueno, lo, lo que hice fue decirle con este 90 que si la dirección, si Pablo miraba hacia la derecha, nuestro objeto tenía que saltar hacia la derecha. Y si Pablo estaba mirando hacia la izquierda, tendría que, sal, que saltar en ese mismo sentido. Cuando llega acá se da vuelta, mira hacia la izquierda y como no se cumple la primera condición, no se cumple todo lo de este bucle, pasa a este otro, y como tenemos acá menos 30 en el eje de las X, vuelve hacia atrás. Bien, podemos para finalizar podemos agregarle, esto yo lo estoy haciendo con la tecla espaciadora para que salte, pero podemos agregarle un movimiento para que corra y salte, es decir, puede correr con las flechas direccionales o caminar, y hacia la derecha, hacia adelante y hacia atrás y puede saltar con la, con la barra espaciadora. Entonces, vamos a eventos, al presionar flecha derecha, le decimos que se mueva cinco pasos, le decimos que pasa el siguiente disfraz, y le decimos que mueva cinco pasos más, a su vez le decimos que rebote si toque borde, bien se entendió lo que hice acá, vamos a probarlo, estoy aprovechando la flecha direccional en, este, en esta oportunidad y logramos que de esta forma que Pablo camine, o corra mejor dicho Esto lo hago, lo estoy haciendo solo con la flecha derecha. Como le digo que rebote si toca borde, el objeto sigue caminando. Para darle un poco más de control, podemos, si queremos, duplicamos esto y le damos que con la flecha izquierda se mueva 5 pasos en el otro sentido. Es decir, de menos 5 pasos. Esto va a hacer que camine para la izquierda y ahí sí tenemos un completo control del objeto con una flecha camina para acá, ¿no? con una flecha opa pero camina para atrás nos olvidamos de decirle que apunte hacia menos 90 y acabamos de decirle que apunte hacia 90 probamos ahora si apunta a menos 90 ya no importa el signo en, en los pasos, yo había puesto el signo negativo a mover 5 pasos, porque no le había puesto que apuntara en menos 90. Después que ya la dirección está en menos 90, eh, si le dan, ponemos menos 5 pasos caminaría hacia atrás. Entonces le sacamos el signo negativo, lo dejamos en positivo y camina. Ven que acá tengo perfecto control con las flechas direccionales y le puedo dar el salto en cualquier momento. También me toma en función de hacia dónde esté mirando, hacia dónde salta. De esta forma tenemos un control total sobre el objeto, lo que es ideal para un videojuego donde requiera esquivar obstáculos. Bien, de esta forma hemos visto varias maneras de hacer que los objetos salten controlados por los eventos de teclado.